Hey. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hola, ¿cómo están? Hoy seguiremos reciclando porque te voy a enseñar a realizar este camión con una botella de plástica. Ahí te van los materiales. Vas a necesitar un pomo vacío de aceite, preferentemente cuadrado. Tijeras el tubo interior del papel sanitario, dos palitos de madera, cartulina, clavitos y martillo, un pedazo de alambre, cordel, pincel y pintura. Primero, marcamos por un lateral, dejando la parte delantera para la cabina del camión. Con la ayuda de un adulto, corta la boca del pomo. y elabora la pieza que lo tapará. Esta será la que lleve el cordel. Ahora escoge el color que prefieras y píntalo todo. Pega los palitos que aguantarán las ruedas al pomo. Si raspas un poco la superficie plástica, se pegará mejor. Para las ruedas Divide el tubo de papel en cuatro. Córtalos con cuidado y tapa sus lados con cartulina. Cuando esté seco, recorta el sobrante de cartulina. Marca el centro de cada rueda, atraviésalas con un clavito y termina clavándolos en el palito. Ahora decóralo con tus colores preferidos. También puedes personalizarlo añadiéndole un cartel que te guste. Este camión te puede servir para pasear tus juguetes más pequeños. Si te gustó mi propuesta, escríbeme a mi correo. Nos vemos pronto.